Como veis, pintar nuestro mundo Pokémon es muy sencillo, simplemente consiste en seleccionar un tile y pintar los tiles que queramos en nuestro mundo. No necesita mayor explicación. Hablaremos de las físicas y de modificar los gráficos más adelante. Por ahora me quiero centrar en los elementos dinámicos del mundo, como las puertas o los NPC. Viéndolo de ese modo, si yo os enseño a hacer las puertas hacer los entrenadores, hacer los objetos que recogemos del suelo y hacer algunos objetos con los que podemos interactuar, realmente ya podéis hacer un juego de Pokémon. Será un juego de Pokémon muy tradicional y convencional, pero un juego de Pokémon. Y más adelante nos iremos metiendo en mecánicas más profundas. Si hacemos doble clic sobre una casilla teniendo la capa de eventos seleccionada, crearemos un evento, le podemos poner un nombre, Bien, lo que más nos importa es el detonante de inicio y el gráfico. El gráfico es la textura que tendrá el evento, puede no tener ninguno. Y el detonante de inicio es que hará que se ejecute el programa del NPC. Si yo le doy pulsar aceptar, pues cuando el jugador se acerque y le dé a la A empezará. Si yo le doy inicio automático, pues nada más entre al mapa empezará. Si yo le doy colisionar, empezará cuando me choque con él. ¿Contenidos del evento? Esto es el programa en sí de nuestro evento. En este caso, ¿vale? Hay muchas opciones, os dejo explorarlas a vosotras. Voy a poner mostrar mensaje, por no poner hola, suscribiros a mi canal, que es lo que siempre pongo, aunque no estaría mal y deberíais hacerlo. Muy bien, y con esto ya tenemos el diálogo simple. Lo almaceno por aquí. Si queremos hacer otro diálogo, pues en vez de crear un evento como lo he hecho ya ahora, simplemente podemos hacer control C encima de este evento, control V y cambiarle el gráfico y el diálogo. Vale, los que llevamos tiempo en esto de los fangames ya sabemos que la mayoría de cosas son copiar y pegar, como es lógico, tenemos que reciclar nuestro trabajo. Porque vale, ahora era un diálogo y lo puedo volver a hacer desde cero, pero cuando tengamos un programa más elaborado, pues ya sabemos hacer NPCs con diálogos. Ahora vamos a aprender a hacer los objetos, los objetos que encontramos en el mundo Pokémon y que recogemos del suelo. Y es aquí donde la Fast Engine se vuelve útil, nos vamos a esta pestaña de aquí, la base de datos, nos vamos a eventos comunes, tenemos aquí una serie de eventos comunes que en realidad sirven para otra cosa, pero en la Fast Engine os lo pongo como documentación, y tenemos Dynamic Trainer, Dynamic Trainer Simple, Dynamic Species vamos a dynamic item y esto es otro evento como el que acabamos de crear del npc y podemos seleccionarlo todo control c lo copiamos y ahora creamos un nuevo evento le vamos a poner el gráfico del objeto le pones el gráfico del objeto y le pegamos y le pegamos el evento que acabamos de copiar como veis esto es lo más sencillo del mundo solo tenéis que tocar lo que veis en la parte superior esto de aquí lo ignoráis cambiar esto de aquí donde pone objeto obtenido veis que aquí hay una Pokéball lo que significa que por defecto el objeto es una pokeball, entonces si yo ahora entro al mundo, el objeto dinámico que era una pokeball por defecto y efectivamente he obtenido una pokeball, el único requisito que en lo que es la variable objeto eh, ponga dos puntos seguido del nombre interno del objeto bien escrito, cuidado bien escrito porque si no fallará, Cómo podemos saber qué es el nombre interno bien escrito, Pues muy fácil, nos vamos a nuestro proyecto de essentials, abrimos la carpeta pbs y nos vamos a items y aquí tenemos los nombres internos de todos los objetos, le damos a buscar en este caso yo quisiera poner una Super Bowl y no me ser el nombre interno porque es en inglés. Busco Super Bowl. Vale, porque era separadora. Super Bowl pero está aquí abajo, Super Bowl y ya sé que el nombre interno es este de aquí. El que aparece en mayúsculas detrás de, de lo que es el, el ID, Great Ball. Así que yo me vendría aquí, cerraría el PBS, me vuelvo a RPG Maker, aquí, en el objeto, dos puntos seguido, Great Ball. Lo he copiado y lo he pegado para no cometer errores. Y hasta ya ahora en este caso nos daría una Great Ball. Bien, ¿cómo hacer que nos dé uno y nada más que uno? Muy fácil, añadimos nueva página y en interruptores en la nueva página clicamos aquí y ponemos interruptor local a ya nos pondrá interruptor local a por defecto y efectivamente yo esta vez cojo la super bowl que lo hemos cambiado y ya está solo he cogido una nos vamos a la mochila Y tengo la pokeball que he cogido antes y la super bowl y para terminar el vídeo yo creo que por hoy hemos tenido bastante os voy a enseñar una nueva función que es el ítem random voy a copiar este ítem. voy a pegarlo aquí al lado le pegamos el item random y el ítem random es muy sencillo funciona de la siguiente manera el objeto nos dará aleatoriamente uno de estos tres objetos, o bien una pokeball, o bien una poción, o bien un caramelo raro. ¿Vale? Voy a empezar una nueva partida para que se reseten los interruptores locales de cada objeto y vuelvan a aparecer los objetos que ya he recogido. Y recogemos primero la super ball, ahí la tenemos. Y segundo, un objeto aleatorio que era o una poción, o un caramelo raro, o una pokeball. ¿Ha tocado poción? Pues ha tocado poción. Y desaparece. ¿Y ya estaría. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy habéis aprendido a hacer los objetos, un poquito más de los eventos, y nada, pues ya sabéis colocar NPCs y sabéis colocar objetos, estáis más cerca de saber crear un juego de Pokémon. Es bastante sencillo, ¿verdad? En fin, nos vemos en el próximo episodio de la serie, cómo crear un juego de Pokémon, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.